El grande Gennaro Viene okay. con un saludo a la cámara acá. Próximo ayudamiento con Gennaro Grandísimo. Buongiorno, cari amigo, da Paulo Muy buenos días. El yordo de hoy, cosa facho. Facho un ejercicio per bruchare, para bruchar, para reducir todo el graso que nos avanza de nuestro cuerpo. Importantísimo. Una sana y correcta alimentación. La mejor dieta que es el movimiento. Si tú no te puedes mover a la hora de hacer una dieta balanceada, concilio a toda la gente: fare prima colación abundante, el pranzo abundante y la chena más più, più ridotta, Poco, poco, poco. Así siempre estamos en forma, andamos al leto, dormimos bien y nos alzamos siempre como un león con golias de manjar. Cuá sopra le voy a dejar la prima colación energética que yo hago siempre ogni matinata, aunque te voy a dejar el pranzo también, el pranzo, un pranzo light, light, light, light, le recuerdo, pero para hacer este ejercicio, ¿qué vamos a utilizar? vamos a utilizar la corda, cuesta trece, ¿sí? aunque eh, basta, el corto ¿qué voy a hacer? voy a hacer un minuto de corda, 30 segundos, voy a hacer un ejercicio de abdomen, después suena nuevamente la alarma, salto la corda, después hago el burpees. Si tú no hay la corda, puedes hacer el, el jumping ya. Si tú no hay cuestiones 13, fácil, hacemos plan y andamos con la mani siempre avanti Y el otro ejercicio, el burpees, solamente saltar, saltar. Con este ejercicio me piace un, tro, eh, tanto porque te ayuda a reducir lo sé, será un poquito fatigoso, pero piano piano vamos a, a lograr nuestro objetivo son tanta gente que, que dice voy a hacer esto, voy a hacer y siempre posterga ah que lo voy a hacer domani, que después de que después de tarde. no, el momento perfecto es de eso porque si tú cerca que las condiciones sean perfectas no harás nada ok, para iniciar Vamos a beber un poquito de agua o, o alguna bebuta que te piache. porque noche, pausa. Vamos a saltar la corta eh, máximo 6 minutos. Tú lo saltas como voy, con 2 girando, normales, balando, lo que sea, pero son 6 minutos. Ok, voy a impostar mi timer para iniciar para iniciar no, vamos a hacer un poquito de, de movimiento Como siempre disponemos nuestro cuerpo que, que facha un poquito la, la actividad física perfecto, perfecto me muevo, me muevo, me muevo, me muevo del puesto, santino vamos a iniciar con el salto de la corda por un minuto eh, dopo la pausa fachamos el, el abdomen Dopo nuevamente la corta y dopo el burpee. hacemos que los tres ejercicios fino a repetirlo: tres volte el abdomen, tres volte el burpee y seis volte la corta, que es el ejercicio principal de madrid. Ok, perfecto. Importante: más para actividad física sin dejar de manjar, Hay que manjar algo cosa, cosa debemos manjar Pancha, vuota no va ver. ok aproximadamente esto dura 11 minutos <ride> 11.40 ok perfecto perfecto voy a impostar ok Acorda, corda qua nuestro 13 Mettiamolo. qua y e basta basta <ride> nuevamente <ride> nuevamente bebo el agua Ok, moto buono. Prepara. <risos> Preparate, baby. prepárate Mi piace. Mi piace. Mi piace questo. Come sei messo? Come sei messa? Ta ta ta ta. Ok. 4, 3, 2, 1, si va. Si va, si va, si va, si va, si va. Se parte. 4, 3, 2, 1, 0. Corta, corta, vamos a saltar la corda, saltar la corda, saltar la corda, como tú puedes, lento, corto, lento, corto, como me piace, me piace, me piace, después de esto que vamos a hacer? Vamos a hacer abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, continuo, continuo, continuo. no te fermi más, no te fermi. La corda, lo mejores para el macrique. <risas> Tú lo saltas a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo. Gracias a todos por en este canal. voy a entresar, voy a entresar ok, perfecto, Antoni, plan, plan, plan, plan, plan, ¿Cuál lo que lento, adelante, nuevamente, tú vas fino de tu riesca. fuerza, fuerza que le pase dopo di questo corda continua uh. corda, corda, corda Mira, profundo. Estamos solo iniciantes. Lentamente, siempre, a tu ritmo. a tu ritmo. a tu ritmo. a tu ritmo. lentamente. Señora, que el no se puede. No, falta no, no, no, ya fuori, che è no, sotto sotto no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, grabando. Estoy grabando, pisima. Continua. Pa. Salto. Salto. Va. Salto. Salto. Salto. Continua. Corta, corta, corta. A se siente se siente ya la fatiga cuánto tiempo corta corta corta Dos resto, burpees. Purpis. Todo. Todo con la Lo ya te que Ir Y ver el agua. Vamos. Tú se la fai. Tu se la fai. Tu se la fai. Continua, continua. Continua. No puedes variar el pavo. Dale. ¡Uf! Uh. continua. 今のお家をランエなんか逃げて<スペース> ¡Corda, corda! no sabes saltar la corda, te voy a lanzar el cito, como pasa la corda Te lo voy a hacer en la ok hasta donde? plan plan No, no, no. Questo questo mi sta facendo sbagliare. Burpis Santo la corda. Último minuto. Pablo, se la paga, tú se la paga, ay, ay, uh. no está tan fácil, pero tú, ser luchito, te recuerdo, todo después este esfuerzo, vendrá pagado, puede ser hoy, domani, después domani, después de tarde, después de la pero todo lo que haces hoy, domani se vendrá, gracias por mandarle. Este canal de Fisima y por adelante de cuore Juan Pablo. Uh. Sudo, sudo, sudo, sudo. ¿Es alto? Lo he hecho, lo he hecho. El grande Llenaro, Llenaro, mire cuando saludo acá, acá. Grandísimo grandísimo. a la cámara. Próximo entrenamiento con Llenaro. Grandísimo. Próximo entrenamiento con Llenaro. Mira comando, sin pancha, sin pancha. Grande Paolo! Tutto bene, Piero? Va bene, che si dice? È tutto a posto! Tutto a posto, e dove tutto sei tu? Tutto. Io sono di Benevento. Ah, Benevento, va bene, Benevento, Colombia, Italia, tutto insieme, tutti i fratelli. Prossimo allenamento! Con oh, Genaro, guarda, mi vai a Un eh? grande collega, va Accetto la schiena. <ride> va bene, va bene, ti no, saluto, dai, no, no. giornata Ciao, Guarda, bene. è rimasto morto dopo qualsiasi allenamento! <ride> Grazie, guarda che Genaro! Va dicho que vamos a tener un elemento duro y tosto. Yo lo aspetto, le diamo que cosa, cosa es Llenado. Eh. Siempre activo. Le recuerdo: todo lo que fai hoy, domani se vendrá. De cuore, Pablo. Hasta